Pensé que era mi novia <risa> pues hay que, hay Ya, ya estamos eh? sí. Aquí no se ve nada ah, Ahora ya sí Bueno, y va a dar comienzo el segundo partido Entre Arroyo y... Eh, eh, porque no es Arroyo puro Es Arroyo... Sí, con... Burgos. Burgos y Arroyo Burgos y Arroyo contra... Contra, la azul, eh. contra el rack Con la camisa rosa sí, bueno. Sí, también tiene componentes de Salamanca y de Palencia, eh, creo. Sí, Exacto. Eh. Bueno, pues va a dar comienzo al partido. Y nada. Toma, un segundo, Peter. Parra, hazte cargo. Bueno. Pues vamos, va, va, parece que va a dar comienzo el partido, va, va a, ir a sacar, les está dando algún tipo de explicación al árbitro para el inicio y va, vamos directamente a la patada. Tenemos aquí a, a mucha gente invitada hoy. Ya, mira, tráeme a Torres que viene, tráeme a Torres, hombre, que, que ha venido ahora. Entra por aquí. Ahora viene, ahora dice, que venga a comentarnos algo de, de sus experiencias de toda la vida de rugby. Pues, Veintipico años, Fondo al rugby, casi nada. Bueno, pues empieza el partido. Ya mira cómo empezamos con unas abiertas fuertes ahí, pues disputando el balón. Ese 9 que lo saca el balón rápido, circulando. Ahí tenemos el árbitro marca. No, no lo vemos. Avan, avan en la abierta y empezamos con una melee. Rápidamente los nervios ya empiezan a que venga o a cuajar. A Vamos a ver. ¿Quién saca? Ávila, venga. Vamos a empujar esa melee. Lo que no sé si... Vamos a ver primero. Las petle son pactadas en este partido, no lo sé. ¿Sabemos algo? Creo que sí que las iban a pactar. ¿Creemos que sí? Vamos a ver. Pero, hay bueno, mucha diferencia. El cansancio no es el mismo, ¿eh? Según han empezado el primer rack empujando, parece... Yo creo sí, que sí, no, no ese, van a querer. Ese, ese empuje ya... <ríe> no es como el de antes, que no estaban disputando las abiertas. Estas abiertas ya empieza a ser otra cosa. Vamos a ver a estos muchachos, a ver. A ver si ¿Son pactadas o no? Sí, sí, aquí hay empuje, aquí hay empuje. Sí, sí, pues muy bien, muy bien, bien talonado. Y salimos. ¡Venga! Salimos por la derecha. Buen placaje. Mira, Joder, mira, mira, qué bien. nivel tienen los chavales! ¡Ay, cómo se la han llevado! Uf. No la disputes, no la disputes, hombre. Déjale, que jueguen. Viene la patada. Falta, la recepción... Bien, es nuestro integrante, el número dos, Ali. Hostia. La verdad es que el otro día los, los, los vi el martes y tenían unas ganas de, de ver cada partido. Para ellos es un, una fiesta, unas ganas tremendas. Se entrenan con, con una energía y al final, mira, qué estamos escuchando. No sé si se les deja oír con el tambor, pero bueno. Sí, pero bueno. Uy, qué, qué potente el Está siendo oh, un partido no. muy duro por parte del equipo de Burgos bien, bien, y qué Arroyo bien. no. Qué bien, la verdad que Primero, ha sido un ensayo precioso, precioso. Cómo han ido ganando toda la línea, qué potencia tienen. Tanto primer el chico de Arroyo como el, como el otro de Burgos tienen una potencia tremenda. Sí, tienen fuerza. Y les están echando muchas mucha narices o sea, en, la, en, en las abiertas. A ver cuánto aguantan, pero sí. bueno parece que plantean un partido muy duro con unos contactos fuertes no está apuntando la eh, patada tenemos ti en este Lo partido quite. sí sí sí parece que se van a patear a ver me parece a mí que la imagen se está moviendo va muy retrasado o qué pues no, a ver que veamos ay se está quedando enfoca la, la patada Toca la patada. Ahí tiene viento a favor. un poco. A ver qué tal. Este pateador. El pateador. En silencio, de todos. Buena patada, pero no ha entrado. No ha entrado. Yo no creo que no. Es que no la he visto hace. Alinear tenía que estar allí para decir que no. Parece que bueno. se les olvida. Pues bueno. Ha sido muy rápido, la verdad Cinco que ha sido... Equipo ha sido. Ha sido para el equipo abuelense. Ha sido rápido, Do... dos, tres jugadas y han entrado. Así que. Vamos a empezar a ver si tenemos un poquito nosotros también y devolvemos ese ensayo. Al final estaba jugando Angie, Angie, Ángela o no. No sé si estaba ya. Decía pero... que quería jugar con los mayores. Sí, Mares. pero yo no sé si jugaba luego a lo mejor son. Chicos de segundo año del sub 16, y a lo mejor alguno debutaba con el sub 18, no sabemos. Abrimos esa patada. Bueno, anula, anula y tenemos saque de 22. Perdona, cuando podáis, podéis pasar el vídeo a. Está sí, en YouTube. Está en YouTube. Está ya? Sí, está en directo. ¿Y cómo se.? En el Twitter de en el Twitter de en el Twitter de Ávila? En el Twitter te sale el enlace. qué Twitter de David? Ah, si puede en el Twitter. No, está en YouTube. Está en YouTube. Sí, sí, estamos en directo ahora mismo. Ah, Hola a todos. Madre mía. Y yo, yo soy el que no entiende las tecnologías, ¿eh? Y ellos que están todo el día con los cacharritos. Nada, para el que no lo sepa, el enlace de YouTube está en, la, en el Twitter del Real Ávila. Digo, del Real Ávila. Ávila. Madre de Dios. Que se nos va aquí. Se le cruzan los deportes. ¿Sí? Se le cruzan los deportes. Vaya. Ahí vamos. ¡Ay! Buena patada. Salimos, tendremos touch a favor de Burgos. Y a ver, a ver las tuches de este partido que te sale, las, las anterior han sido muy, muy buenas. A ver esta, eh, si ya vemos alguna cosita ya más técnica, algún movimiento... Sí, puede ser. Hombre, más. son los que nos van a suceder, estos tienen que saber ya la jugada. ¿eh? Sí, no, a ver, ya, se empieza a ver otra cosa, se empieza ya a ver, pues vemos una presión más alta, vemos el año que una viene colocación... El... Hay muchos que empiezan el año el que viene pues, ya físico. con nosotros, con el equipo principal. Sí, yo creo que hay, pues hay un par de ellos que ya están a punto... A punto, ya, este es el último año, claro. Ya en los años que viene ya pasan a Xenio. A, a ver si, si deciden, est otros, diría yo. Sí. Si deciden estudiar y quedarse en Ávila, no vendría Claro. Bueno, y si no, jugarán en otro, en otro equipo. Jugarán en Salamanca, si se van a estudiar en Salamanca, o en Madrid, en algún equipo de Madrid, que Madrid tiene todos los que quieras. Sí, pero la cuestión es que nuestra cantera se quede con nosotros. Claro, claro. Yo, yo los, nosotros yo, aquí lo comentamos. Tenemos becas en la, en la Universidad Católica y todo para que venga gente de fuera o gente de aquí se queda a estudiar. O sea que hay que aprovechar las oportunidades. Se puede, estudiar, se puede jugar al rugby y se puede estudiar en la universidad también. Se puede hacer las dos cosas. Sí. pues mis años de universidad son los mejores cuando empecé el, con el rugby, el segundo año de universidad. Exacto. Qué risas y qué buenos amigos he eché allí. ¡Ay, ese pase! Bueno, otra touch. La verdad que sí, la verdad que el el el rugby con 18, 19 años es una pasada. te coges con, con la energía de llega el fin de semana, estás solo toda la semana pensando, vaya, ya viene no, el partido, pensaba, otra cosa. El el ese y bueno y el tercer tiempo y, y el después y el cuarto tiempo. Y... Al día siguiente era criminal. Al día siguiente, pues luego. Pues Pero era autobús, muy joven. Los viajes allá. en autobús, que te pegaban unas en palizas autobús. en autobús. Que no. Pero palizas literales en autobús, ah, porque es que no solo con, con, no con jugar. Luego llegáramos en autobús y en autobús no, no estábamos está pegándonos, Mira. literalmente. <XS> Hacíamos el fruto. Es que no... No había manera. Agustín, Santiago, ¿qué hacíamos, ¿Qué? ¿qué hacíamos en los viajes de autobús cuando éramos chavales como ellos? Pues, yo no lo puedo decir, pero no, hombre, las liábamos un poco pardas. El que se quedaba dormido podía amanecer con un bigote pintado, pero lo típico, no para nada. Éramos chavales, que ahora te digo una cosa, casi las liamos más ahora que antes, ¿eh? <risa> que no, hombre, que no. Porque ahora, madre, el que pase por medio del pasillo se lleva un par de, de collejillas. Cuando encerras ahí en el hueco de la escalera del de autobús. ¿Qué pasaba? Yo creo que ha habido cuadras de cabras más limpias que autobuses que hemos utilizado nosotros después de utilizarlo, ¿eh? Porque, madre mía, pero bueno. No, hombre, son viajes. Era, eso era antes. Ahora ya somos civilizados, o medio civilizados. Ahora vamos con Había que ir a por una pelota que se ha colado allí, ¿eh? Sí, Había que... Vale, yo mando a alguien, me dicen por ahí... Carlos, Guille, por favor, los hijos de Torres, gran jugador, no quiere Torres, ven aquí, hombre. Nos esos chascarrillos. Vamos a hacer una mini entrevista bueno, al jugador. Un gran jugador Torres. Pero es mejor orador, ¿eh? Luego en el campo nunca no haces hablar, no hablar. Y pateador, pero... es muy buen pa... Torres, ven un momento. Aquí, que hay Torres es muy buen pateador. Eh, le teníais que ver en un partido. Siempre echamos la broca, pero bueno. y habla con todos, con los de su equipo, con los de los contrarios, con el árbitro. Igual que decíamos que antes que solo puede hablar el capitán, pues Torres no. Torres es la excepción a esa regla. Bueno, Torres, ¿qué tal? ¿Cómo ves el partido esta jornada de rugby en Ávila? Lo veo todo verde y amarillo. Qué bien está el campo, ¿eh? qué envidia. Sí, para poder jugar, sí. Para ellos eh, está bien. Para nosotros, para verlo, también. Cuando no hay una cerveza de por medio, ya no está tan bien. Ya, ya llegarán, ya llegarán. Pero estos chicos de Burgos están muy, muy preparados, ¿eh? Se los ve bastante bien. No, tienen, Están son fuertes, grandes, ¿eh? Están fuertes, atléticos. Yo aquí en Ávila veo algunos sí, también. Y, grandes. Parece, y parece que saben lo que hacen. Estos claro, chicos, que... los chicos de Ávila y Salamanca, eh, están, más están más tiernitos, pero bueno, se les ve que. Poco a poco. Estos saben, partidos van, son para que cojan tablas. Van aprendiendo, van aprendiendo. El árbitro está corrigiendo la distancia. A la línea de Burgos. Buena tus para Ávila. Hay un poco de problema para recepcionar y le sacan del campo al número 30. El Sergio? Es por la camiseta, ¿eh? En la camiseta de, de nuestro gran Juan Carlos, que está aquí. No nos quiere decir unas palabras, pero nosotros se las decimos a él. Ese gran jugador, ese, ese, esa persona incombustible, no se cansa nunca de estar en el rack. Es un fenómeno. 27 años recién cumplidos que tiene 27 años. Con la mascarilla Ahí. ya a veces le confundo con los chavales. Robo de, de un jugador del, del rack. Buena defensa de la abierta. Ali que coge la pelota, avanza metro, le placan por fin. La pelota bien defendida. Le dan la pelota a Diego. Diego avanza, es placada al suelo. Bien defendida. Hay golpe, hay golpe. Hay golpe por pescar. Hay que, hay, que dejar, hay que dejar liberar. Hay que dejar liberar la pelota. Bien. Patada. Bien. Bien. Tusk casi en el medio del campo base. Por donde la torre. Por donde aquella torre. Sí, torres con sus hijos. Maravilloso lenguaje. ¡Eh, ¡Tú pa' aquí! ¡Tú pa' ahí! Maravilloso, bueno, Tus a favor de Ávila. Están saliendo un poco enredado, la, eh, la intenta robar. Si sí, cae en el medio, el jugador de Burgos de listo, le coge. el árbitro pita ah, van, van, van, van. Ávila. Van será Mele para Burgos. No, no, para ah, para nosotros, mejor ah, es, verdad, es verdad. Es verdad, me he liado yo. Estas son están siendo patadas porque me he perdido bastante el partido. no, no, no. no, no, no. Bien, vamos a ver qué tal la melee de Ávila. Están disputando todo. Perfecto. Eso, la melee, esa esencia del rugby. ¿Qué sería de, de la melee sin el rugby? El rugby sin la melee. Parece que Ávila agacha bien el culo. Veamos a ver. Ahí estamos. Bien, bien introducida. Bueno, bien, Ávila avanza con la melee un poquito, la saca, el número 19 intenta avanzar, es medio placado, no va al suelo todavía, la coge Diego, es echada hacia atrás, bien, balón para Ávila, hemos perdido un par de metros, pero no hemos perdido la pelota, eso es importante. Ahí ha habido un poco de lío en el pase, Burgos coge la pelota, avanza por la banda el número 11, es placado entre dos jugadores de Ávila… Vamos, hay que recolocarse Ávila en esa defensa, el número 4, bien placado. Abren hacia la banda, hay mucho hueco, hay que intentar llegar, hay que intentar llegar. y No ha hecho falta que llegara la banda, ensayo de Burgos. Buena jugada, hubo ahí un poco de lío en el pase en el Ávila y eso nos ha castigado, pero bueno. Debe la... En el momento, momento tienes estar más nervioso, se vuelve mucho más fresco a, a Burgos. Mucho más fresco. Sí, menos nervioso, la patada creo que es mala. Y bueno, decir que Ávila en la melé la ha hecho muy bien, ha avanzado metros, ha salido bastante bien. Y entonces, bueno, vamos a ver qué tal salen ahora desde el centro del campo. Patearé a Ávila al equipo de Burgos y a ver qué tal está. Juanma, hay que ir a por aquel valor. Ah, vale. Así que perfecto. Bueno, en estos compases del partido queda claro que Ávila está un poquito nervioso, pero que, que sabe hacer las cosas bien. Burgos se le ve un poco más tranquilo. Así que vamos a ver, patada centrada Recepciona muy bien el jugador de Burgos Intenta buscar un hueco, no le consigue, va al suelo Burgos defiende bien la abierta Ávila se intenta recolocar, juegan en corto Esplacado el jugador de Burgos entre dos jugadores de, de Ávila Pero no va al suelo, le tienen cogido los jugadores de Ávila Por fin va al suelo tiene Ávila la pelota, la ha robado, intentan robársela en la abierta, pero no pueden. Recibe Diego, no que, que parar, está no. muy presionado, está parado, no avanza casi metros. Que... Burgos roba la pelota. Hay que intentar placar y pararlo, le placan, va al suelo. Burgos juega hacia su izquierda, patea. Buena, hay hueco, patada una patada muy buena. Además, viendo los errores que tenemos de touch, pues normal que busquen una, una touch en nuestro, nuestro campo para ver si pu pueden volver a pescarla. Sí, sí, estarán a unos 20 metros, yo sí, creo, por ahí. Menos, Vamos a ver si Ávila puede robar la esa pelota, o sea, a ver si Ávila puede jugar esa pelota claramente, salir de su campo, volver al juego, que el juego vuelva otra vez al campo de Burgos. Aquí lo suyo será si que buscase una patada, salir volver a jugar en su campo, pero claro... Es que lo que... Ah, Burgos la roba, hay un mal pase hacia atrás, no da tiempo a subir un poco la presión, a recolocarnos, intentan entrar por el medio, le placan va al suelo, intentan robar la pelota vila pero no lo consigue, abren hacia, hacia su derecha, llega el ala, el ala desplacado va al suelo, Burgos defiende la abierta. Hay un contrarrap, pero parece que no, que Bulgur sigue con la pelota, abre la pelota, juega en corto, avanza metros, están en la línea de 5, placaje alto creo que ha habido, y creo que va a ser la primera tarjeta del encuentro, no, el placaje desde aquí se ha visto bastante alto, ha sido Aban y Pita... Mele, desde aquí, parecía que había sido placaje alto de un ¿Sí? jugador del Ávila, pero el árbitro está más cerca y seguramente la haya visto mejor. Vamos a ver si Ávila consigue robarla en la melee igual que hizo de esa buena melee casi en el centro del campo, ahora en su línea de 5 o incluso menos, a ver si consigue robársela. Es la única fase que tenemos ahora mismo, es el único punto que estamos brillando un poco, en el resto estamos todavía poco dormidos. Sí, en La, la Tuch hay que mejorarla mucho en el resto del partido… Y en cuanto a mover la pelota y la defensa, pues mira, estamos muy escalonados. Vamos a ver, transición, mal pase el último, pero ensayo. Parecía que el último era un poco mal ensayo, mala recepción, pero no, ha sido, la ha sabido coger Ojo, el jugador de Burgos. El lateral. Eso es que ya empiezan a defender. Sí. Ya empiezan. Bueno, poco a poco la melena fue mala, no avanzaron en la melena, sacaron rápida, jugaron en corto. El primer choque se produjo bastante cerca de la Mele, luego hubo transición hasta la banda, en la cual hubo un mal pase ahí el último, momento, pero el jugador de Burgos la cogió y marcó ensayo. Y ahí está Pepe como entrenador de las categorías inferiores del Ávila, eh, dando la charla, intentando pulir los fallos, subir un poco el ánimo, no para nada, estamos en los primeros compases del partido. Un de primeras que dé confianza para... Este muchacho, que le ponga a alguien con un dedo, que se ponga a alguien. La ah, patada armada así que... Ahora se producirá el saque del medio de Ávila y recepcionará Burgos. Hace muchísimo que no pego yo una patada de esas, ¿eh? Tú no fallarías. No, no claro que no. Yo no fallo nunca. Así que nada, parece que va a haber cambios en Ávila. no. No era Lee, nuestro jugador ali que se ha acercado al banquillo, seguramente a por agua o algo de eso. Así a ver, que. A ver, con la mascarilla se te reseca mucho la. Se reseca mucho la garganta, tal, y entonces tienen que ir. Están constantemente, pues dicen, ah, a ver, incluso van cambiando de mascarilla, miren, vemos que se le ha roto la mascarilla y tiene que cambiar así. Pero bueno. Vamos a el oficio de las. De, de la normativa COVID. Sí, que tenemos que, Patada en corto de Ávila. Recepción. Sí, parece que ya se va viendo la luz, las vacunas, todo esto. A ver si puede jugar el seño ya también. Intentan hacer ahí un mall, Burgos. Cuidado, cuidado con Ávila porque está entrando un poco desde de, el lateral, parece. Sí. No sé qué habrá, no habrá No sé qué jugable, jugable, sí, jugable. Aunque parecía que el MOL avanzaba despacio, pero avanzaba. Sí, pero yo he visto ahí entrando lateral. Sí, sí, he visto sí, a sí, un me jugador de ávila, me verdad. Me el 69 me ha, me ha entrado de, de, de lateral, no aplacada, coge una pierna. Pero bueno, el árbitro es el que manda y como siempre decimos, el árbitro se puede equivocar no. También puede ser, o puede haber. Claro, pantalla. Ven. Salamanca, o sea, Ávila en la melee, avanza, parece que avanza, se derrumba la de Burgos, abre hacia la izquierda, Ávila está jugando con ventaja, el pase llega al ala y placaje. Bueno, ahora que tenemos un momento de pausa, tenemos aquí a Angie, jugadora del Sub 16, de segundo año. ¿Qué tal ha estado el partido? ¿Cuáles han sido tus sensaciones? Pues dolor, pero diversión. Es El la, la, la, la mejor resumen del rugby no, no le puede haber Dolor, porque hay golpes, hay carreras Pero luego también alegría por haber jugado y todo eso ¿Qué tal el partido? Bien. ¿Bien? Bueno, bien, bueno Ha estado muy bien, yo he visto cosas muy buenas del equipo de Salán Ávila y, y bueno, poco a poco ha estado muy bien Estos partidos son para que cojáis tablas y muy bien Bueno, bueno te he visto muy buenos placajes, ¿eh? así que fenomenal. ¿Algo que decir a los que nos estén escuchando? Pues que os que se animéis a jugar al rugby, a probar el rugby. Eso es, muy bien Angie, si es que eres, eres la mejor de, del equipo femenino, eres la mejor. <risa> si no hay. Bueno, estás tú, sí que hay, eres tú. Pues ya habrá más poco a poco. ¿Qué te parece el partido del sub-18? Bueno, La melés están muy bien, en las tours es estamos veo, fallando un pero pelín. ¿Están pactadas o hay que...? No, no, las melés en este están siendo disputadas. Empujadas. Y... Sí, de empujar y parece que van bien. Sí, por ¿Por qué? Las vuestras, porque lo hemos comentado Era antes el... durante vuestro partido, porque han sido pactadas? Eh, no sé. Ah, bueno, porque, porque decían que ah, porque a ver si... No, porque el otro equipo tenía más... Ah, más, más delantero. Sí, más delantero. Ah, y tenía mayor placaje, entonces eh, las mele son pactadas, por eso. Ah. Bueno, ver mira, eso en otros deportes no hubiera pasado, hubiera sido, pues, la arrasar y arrasar y ya está. Sí, claro. había ensayo veo, ahora en contra del rack Por lo que veo, ahí la... va perdiendo, ¿no? Va perdiendo, ahí estamos, le está costando un poquito, creo pues, que son los que nervios. Vosotros, en, el primer par... en la primera parte es mejor. Es diferente, no... Veo que los, eh, los de Sub-16 se están adaptando bien al, al, al modo de juego de los Sub-18. Sí, la verdad es que sí. Y ya te digo, hay fases en las que lo están haciendo muy bien. La, la Meleles está saliendo Sobre bastante el último bien. último que está para allá, al fondo, Miguel. Sí. Ah, Miguel, sí. Ver, al fondo que está allá. Sí, sí, el ala. Eh, sí, eh, jugó de nosotros con Zaguero Ajá. Y, y es que lo hace muy bien. Sí. Me, me gusta jugar con él. Te da seguridad cuando está atrás, eh, ¿no? No, Los no seguridad, sino jugada, es alguien que se puede confiar en ese puesto. Ah, pues muy bien. No. Sí, porque el zaguero es la posición, para que no lo sepa, del jugador más retrasado de, del equipo, para si dan patadas, como para aplacar en última instancia. Y es una posición muy, muy importante, ¿verdad? Carras la ha tocado jugar varias veces. Casi nunca ha jugado, de verdad. Un pa par de veces, par de veces. <risa> <Caras? ¿Qué? risa> cosas así, como yo, que sé cuántos años. <risa> Los años Pues mira, yo juego de la primera parte del primer centro y de la segunda parte de, de Franker. Vamos a ver qué tal saca Ávila del centro. Más divertido Franker, ¿no? Sí. <risa> claro sí. Me gusta más, me anima más. Patada alta y corta, a ver si la tiene... ¡Ay, qué pena! Se va directamente Luego, fuera. Sí. Eso es. ¿Que Igual si que vosotros, ver, una cosa muy buena que, que hemos visto... Seguirla. Pero una cosa muy buena que hemos visto es que cuando el jugador de, del Burak se salía, a, o sea, llegaba a la zona de ensayo con bastante ventaja, había tres jugadores, dos jugadores que le perseguían hasta el final. Sí. Que otra, otra, En otro partido otro equipo diría, bueno, ya la ha ido, ya, sí. que ensaye Pero vosotros no, le perseguíais hasta el último segundo. Vamos a ver la ¿no? melé en el centro del campo introducirá Burgos porque en el Saque ha sido Burgos, ah, claro, porque es arroyo, ¿no? claro, Burgos, arroyo, Porque salió directamente la patada de saque de centro. ¿Me porque me iban a dejar jugar, pero diga estoy reventado este partido no juego. Y además introduce Burgos. Son más y tiene más fuerza. Sí. No, los hay a gran... Hay una van ahí, a van de Ávila. No, que no entiendo con el a eso que tiene Burgos en la melé Cómo podemos arrasarles así. Sí, a priori estamos muy abajo y nos... Sí. nos ha acabado mi entrevista o okay. qué. Sí, muchas gracias, Angie. De nada. Bueno, Angie disfruta. Sí, por ahí se puede. Es, es técnica lo que tienen nuestros muchachos, porque es que realmente sí. A, a priori se los ve bastante más grandes al equipo de Burgos, pero los estamos arrasando bastante la. Sí, analizamos un poquito más la. Sí. ¿Entiendo por la ganamos metros? Incluso llegamos a robárselo. Sí, sí, incluso se desmonta, no sé qué es. Mira, Vemos un poco que los segundos de Burgos están está está un bien pelín arriba. Sí, ahora hay problemas. Hay, eh, hay golpe. Sí. ¿Golpe? Se han despegado. Se desmonta la vela de Burgos. Golpe, Franco. Han despegado, han intentado porque le están perdiendo las fases sí. y al final por pues, fuerza en no, golpe. Eso se es. Levantan mucho y... Pero yo creo que viene el que lo ganemos en la meleo. oye, que es, es otra, algo bueno. Es, es, eso, la es la postura de, de los primeras y de los segundas. Los ocho de Burgos, el ocho creo que entra bastante bien, pero los segundas los ve un poco arriba. Patada a seguir de Ávila... Diego va hacia adelante, la coge Burgos bastante bien, hay que presionar, si no todo el esfuerzo delante no vale, se va del primero, placa, está el segundo, muy bien, de Burgos está ahí, abre hacia su izquierda, muy juntito a los delanteros, esa fase, placa, sí, hay que repartirse, patada de Burgos ahora, a seguir... Que va a salir por bandas y… Sí, buenísima patada, eh. Casi pegada al banderín más allá del centro sí, del campo y buscando el, ese defecto que estamos desde el principio Que es los nervios que tenemos en la touch A la hora sí. de recepcionar el balón Entonces... Como en la tour nos ven más flojos Igual que en la melé estamos más poderosos que ellos En la tour nos ven más flojos Nos ven superioridad Pues buscan ahí Y una patada la verdad es que buenísima desde, Jugando desde su campo dan la patada A la banda contraria Y pues a escasos dos metros y medio del banderín de, de banda Se caen cinco y a ver, a ver, que, a ver cómo conseguimos salir de, esta, de este problema que nos han buscado. Esperemos por lo menos esta vez, a, hay, hay que salir pateando, seguro. seguro Sí, espero, aquí pero... patada larga y que vaya donde quiera, el caso de jugar lejos de tu hay, zona hay de ensayo. De este, el problema que tenemos es la recepción. Es Eso es, salta ¿Eh? la roba, eh? Uf, placaje fuerte, cuidado ahí un poco en el cuello. Burgos bien, está jugando legal, Burgos está jugando legal, pero juegan muy duro, Son tíos grandes. Muy fuertes, sí, muy, fuertes, muy intensos. Patada del aquí... 19. El árbitro pita. Sí, bueno, Teníamos, creo que va a ser Mele, ¿no? O golpe. No sé. Ahí por lo tanto, el melee a favor de Ávila. Introducirá Ávila. Bueno, mejor la Mele que la touch. Mejor, mejor. Vamos a pedir que, aunque en la última nos han plantado hasta que el árbitro ha pitado, que se desintegraba por su parte, han pitado que o sea, nos están plantando problemas. Vamos Acerca a ver en eso. Este. se queda muy de pie y Sí, olfán... mira, desde aquí ahora lo vamos a ver mejor, yo creo. A ver esos segundos de Burgos, a ver qué tal lo hacen. Vamos a ver. Porque yo no lo entiendo, pero tienen mucho peso. Mira, además tienen un pelier que les está, que está sí. totalmente escuadrado. Pero mira, ahora... Empujan, aguantan... Aguanta. La sacan, hay un poco de problema ahí. Uf, qué pitarea. Y, y favor, que nos han hecho? Bueno, vamos a ver si Ávila... ¡Venga, Ávila! Ahí tenemos a José, nuestro querido José, que nos anima con el bombo. ¡Foca, le pite, hombre! Mucho nervios por parte de nuestros medios. Sí, Ávila y. nervios. Tanto el medio Ahí tenemos a José, que siempre viene a, a animarnos con el bombo, también es miembro del RIA, del rugby inclusivo Ávila. Y la verdad es que cuando estás en el campo y le escuchas tocar el bombo, te da muchos ánimos. Bueno, melea a favor de Burgos, y intro de Burgos, Ávila empuja, parece que avanza Ávila. Burgos la intenta sacar, no lo consigue, sale jugando el 8 de Burgos. Y ensayo de Burgos a través del 8, salida a Mele, parecía que tenían problemas para sacarla, pero la consiguieron sacar en el último momento. Yo pensé que ya era de Ávila, pero no, y, y se Avila, fue el 8. Es verdad que se, otra vez les ha pasado lo mismo, se dejan llevar, el, el, el Amelé de Ávila les arrasa, pero Antalona bien y han conseguido sacar a uh, tiempo. La han sacado rápidamente antes de que Ávila eso y. Cuando a lo mejor cuando tienen el balón entre las piernas, a lo mejor pierden un poco de tensión y sí. por eso Ávila les empieza a ganar la posición. No lo sé. Sí, puede ser también que, que, se, que ya crean que la tienen ganada y se dejan ir un poco hacia atrás, no presionan de la misma manera a la Melé y la Melé está visto. En cuanto dejan de hacer un poco de fuerza, tú lo te sabes, llevas. Más que yo. Una, ahora, en, un, en el senior, tú tú te pones a hacer lo que hay que de dejarte llevar y dónde acabas en el suelo y, con y pisoteado y todo y en estas categorías pues no tienen la picardía pero y, ah, bueno. y, y arrollado y arrollado <risa> que el lo tendrás y te lo quedarás, pero los golpes te lo bueno, ya ves. vamos a ver esa patada <risa> <risa> <risa> <risa> no, creo que no ha entrado sí, sí ha marcado. ah, sí ha sido buena, desde aquí parecía que no el árbitro tenía mejor perspectiva bueno, estamos viendo muy buenas patadas, tanto a palos como para sacar a banda de, de Burgos, ¿eh? Sí, sí, juega el ¿Tiene? Piel, juega el piel, está haciendo mucho daño. Sí. Están aprovechando que tienen el viento a favor, eso es cierto. Veremos en la segunda parte cuando... Yo creo que en la segunda parte se va a igualar más el físico porque Burgos son más grandes, creo que ahí vamos a tener un poquito más de oportunidad, dentro de que no, sí. físicamente, o sea, lo que es correr y eso no veo tanta diferencia, sino diferencia en fuerza, porque luego en la Melé no lo traducen, que ver, es algo extraño. No hay, no hay una diferencia de enorme. En la posicionamiento es... un poco Mira, ahora juegan cerradito el posicionamiento, pero Ellos en el choque, las abiertas Son mucho más, sí. más duras sí. La sí, protegen y mejor las abiertas y defienden mucho mejor, defienden infinitamente mejor Allá va, buen placaje Eso es, la guarda Ávila intenta sí. robar Pero no puede, abre ahora Burgos hacia la izquierda, placaje del 69 ah, es, Ellos se limitan A abrir, a abrir chocar y buscar sí, Que nos vayamos juntando vale. Se va, no sé qué ha pasado. Se ha ido por el por el corto, por el cerrado. Sí, se ha ido por el dentro de la. Sí. Abre, uh, tres jugadores para uno y placa y. Eh, muy sencillito, eh, chocar, chocar, buscar que nuestros jugadores se vayan juntando, juntando y luego con un solo pase ya está, ya está hecha la superioridad. Nos cuesta un poco volver a recolocarnos y eso crea una superioridad numérica para Burgos y la saben aprovechar muy bien, la verdad. Pero es, es, es un juego que me recuerda al senior nuestro, que es chocar, chocar, abrimos algo a la línea pero nos cuesta. Delanteros es, muy móviles, todo el rato moviéndose, buscando el choque pase, sí. el que el juego esté muy activo. No, sé, no, no será estático, no, está, no buscan fases estáticas sí. en ningún momento. Vamos a ver, la, las abiertas las sacan bastante rápido también, ahora sí, eso sí, las abiertas las defienden. Vamos a intentar fijarnos, la posición de los la defienden con dos jugadores normalmente, se colocan magníficamente en la, en la defensa de la de la abierta. Tiene problemas el jugador de Burgos para patear porque le tiró del ticket el aire, a patea bote, a bote, a bote pronto, pronto y ya ha bote fallado. Bote, Pero bueno. Bote, bote. Pero bueno, eso puede haber algún compañero que vaya ahí a poner el dedo. Es que algo, pero Ledo, bueno. Que tampoco le pasa nada, no se juega a la mano. Es, es un partido amistoso, entonces normal. Vamos a ver ahora qué tal la del pateo un, de Ávila. Es un partido de rugby, no hay partidos amistosos. También ¿no? es verdad. A ver Siempre qué tal patea. Yo buscaría una patada profunda, que nos dé tiempo a subir, alta. Bien, es alta, no muy profunda. Llega Ávila, buen placaje, aunque avanza, pero es buen placaje. Se recolocan ahora rápidamente, patada, pelota, y, y Ali inter, eh, intercepta la pelota, le placa al jugador, muy bien, llega Ávila, va a intentar robarla, Burgos la defiende, es de Burgos, pero han perdido muchos metros, intenta hacer un contrapié, Ávila le placa, no va al suelo, se la ha robado, ¡Ali ha ¿sí? sido otra vez el que ha robado esa pelota, creo. Ha evitado golpe, pero bueno. Vamos, ahora hay que placarle. Ahora, qué picaresca la de Burgos, aprovechando que los jugadores de Ávila no estaban a 10 en el golpe. Ha avanzado bastantes metros. Uf. Que Ávila está teniendo muchísimas ganas. ¿eh? Eso sí que no se lo vamos a poder reprochar nunca. Patada a seguir. El número 30 y Madrid. Ahí corre, corre, esos apoyos rápidos, esos apoyos rápidos, hay que placar. Vamos ahí, robar eh, robarla, que sola era uno, ahora ya no, son dos defendiéndola. Abren hacia la derecha, intentan placar un poquito arriba, ensayo bajo palos. ¿Ensayo? No, no sé, no sé, Capital Árbitro, creo que no. sí, sí. Pero bueno, no ha sido mala defensa. Ha no, no, no, no, no, ha sido anulado. Míralo, debe de haber metido a la mano debe, en un sí. momento. Sí. Bien, bien, bien, bien. Bueno, pues a la Mele, bueno, que es lo que nos gusta. Es ahí, la Mele de Ávila, vamos a por ella. Como dicen en el Movistar Plus. No me acuerdo ahora. Eh, dale no, comer no, no, no, no. a tu ¿no? ¡Dalos de comer! ¡Dalos de comer! Vamos a ver... Ali ha hecho una gran jugada ahora en el saque, llegó a la patada a seguir. Sobre todo las ganas, eso es. Ha, mordido, ha dicho, sé que va a patear, voy a temporar la pelota. Ah, ha dicho, sigo. Ávila saca la pelota, o sea, Burgos saca la pelota aunque retrocedió un poco la melee, pasa al ala, no hay nadie, ensayo, qué pena... Qué pena la melee, o sea, estamos arrasando la melee, pero aún así... Pues va es que no. vamos a, vamos a ver que no. Vámonos a tu chiringo. Bueno, bueno, bueno, bueno. bueno, pues vamos a ver a Ávila, ahí está. Ahí torre, patada es el... Intentando animar un poco a los jugadores de Ávila, aunque yo.. Lo veo más nivelado sí. que el partido anterior. ¿eh? Veo que Ávila está teniendo sus oportunidades, un poco de nerviosismo en algunos momentos. Yo creo que el presidente que está ahí abajo, entre ellos, ¿eh? Eh, yo creo que les pone nerviosos. ¿eh? Sí, cambiar sí. eh. cambiar de lugar. <risa> Porque, si que, que te ve. Claro. claro. Y que te estés viendo el presidente, que va a pensar en ficharte. En subirte de categoría cuando llegues a la edad. claro, Pero bueno, poco a poco, estos chavales. Yo creo que todos llegarán. <risa> todos llegarán. Muy bien, muy bien. O sea, todo, yo, por ejemplo, cuando los voy a entrenar, tiene una energía tremenda también, por ejemplo. Unas Ali, ganas. Alí una, un, una energía, unas ganas para jugar al rugby, de seguir, sobre todo lo que me gusta de ellos. Cada día quieren aprender una cosita más, una cosita más, y venga, siempre, nunca, nunca, no se conformen. Y están sí, no, haciendo un muy buen grupo entre ellos, que sí, eso también ayuda, porque hay días que no tienen ganas de entrenar, pero dices bueno, que voy a ver a mis Qué amigos. Patada. Qué buena patada. Qué y buena, patada. buena ha sido. Final del primer tiempo de este partido. Bueno, bueno pues cosas que mejorar Ávila, pero bueno, no, no lo veo mal. Creo que el ensayo va a llegar, ¿eh? Creo que Ávila en la melé está muy bien, en la tusa hay que mejorar. Las ganas es espectacular las que tienen y creo que poquito a poco creo que vamos a irlos comiendo un poco el terreno a Burgos si, si mantenemos la cabeza concentrada. Sí, yo creo que un poco de... Sobre todo por parte de Ávila a lo mejor... Ahora que se les. Ya ha pasado la primera parte, ya te quitan los nervios. Ahora empiezan a jugar un poquito, a, tener, a no tener esos nervios en el pase. Tal. Yo creo que van a entrar, van a entrar porque tienen, va a haber más hueco, van a estar ellos más cansados. Un, un ensayo para coger un poco de energía y, y luego en la defensa, a ver si ahora el, el entrenador les reestructura un poquito para que se, se, se, se abran más por el campo. E intentan también que recibir menos ensayos Que sí, yo creo que sí Burgos está muy bien plantado el... pero, pero aún así yo creo que vamos a y Plantarlos más simples. caras Las tuches más simples porque no se están comiendo Si sí, <risa> en la tuches estamos teniendo algún problema O pero intentar es... incluso, a lo mejor alguna Claro, eso lo puedes hacer una vez o dos Intentar incluso jugar con el 8 Que sí, creo eh, que no eh. se lo esperan Primero, Lo que con el 8 y es un poco difícil por el viento que hace, pero bueno, intentar cambiar, porque estamos intentando para siempre las tus al primer saltador y les estamos dando muchas pistas y entre que esos que tienen un poquito de superioridad y nos ven la jugada, yo creo que ahí están viniendo los problemas. Sí, no, levantan mucho más rápido, tienen mucha agilidad y rápidamente está pescando el, el saltador. Sí, el moaguililla, el, el, el, el saltador de ellos es Moaguililla el... intenta robar siempre… No, Claramente eso. Ahora, ahora con que el viento es a favor nuestro, a ver, esas patadas largas no van a ser tan largas. No sé si las seguirán buscando. Habrá que ir viendo, a ver, a ver qué tal. Así que a lo mejor ahora podemos buscarla nosotros, ¿qué sabe? Claro, tenemos buenos pateadores en el equipo. Aquí. ¿A a no, ahora lo verás, uno que no lleva número. Le han puesto la equipación del, ver, del equipo y, y... Ah, y el queda problema de las tallas. Vemos que el equipo de Ávila ahora está jugando de rosa, que es la equipación, que creo que no lo hemos comentado, la equipación del equipo senior. En la que vienen nuestros patrocinadores como el Burger King, eh, como el C y L Biomasa, ¿no? Eh, y tenemos más Este año vamos Hay a hacer Tenemos también Ah, también, es verdad, verdad estoy Me suena, me ¿Historia suena a... de algo, de algo Igeal de Técnicos ahí de, de Arevalo También ah, Pacorro, como te queremos <risa> Qué ganas de volver a verte <risa> De <risa> jugar <risa> contigo El killer del 8 el killer del ocho. Qué tío más grande, qué tío más duro es Paco, eh? Eh, Sin lugar a dudas, yo para mí es el más duro del equipo, eh. Sí, joder, que iba apuntando los partidos. Yo me acuerdo que hace como seis años ya llevaba 500 partidos a la espalda. Y un se animal se y se... Y se nota, se nota que okay. es un tío duro. Madre mía, qué tío. A ver si podemos volver poco a poco. Y bueno, ahí vemos al equipo de Ávila que está recibiendo instrucciones de sus entrenadores, intentando no quedarse muy fríos en este descanso. Aunque la temperatura hace un poco mejor, el aire no el ha aire, parado nada. Yo creo que está incluso subiendo. ¿eh? Sí, el aire. vamos a ver. Por lo menos no está lloviendo. Durante esta semana, yo todos los días cuando me despertaba miraba las previsiones de lluvia y no las tenía atrás conmigo mala suerte que tenemos nosotros con el aire estos cambios no me extrañaría que... Es que no, ahora cambiara otra vez para tenerle todo el partido en contra, ¿verdad? Porque además este en este campo pasa mucho, cambia te cambia rápidamente de dirección. Es que tiene una mala leche, ¿eh? a veces. El aire. El, aire. El, aire. el aire. sopla muy pocas veces en este campo, pero cuando sopla es muy cambiante. Te puede estar en la primera parte en un lado y en la segunda del otro. Y dices sí. esto, y bueno. dice, ya me dice, me desventaja todo el partido. Bueno, los equipos se cambian el campo, como es normal. Ahora Ávila aparecerá a su derecha y Burgos Arroyo a su izquierda, de amarillo. Mira, estamos viendo que está cambiando. Está sí. viniendo de lado ahora. Está viniendo, sí. Vamos a ver qué tal ahora favor, Ávila. Creo que no hay cambios Bueno, No había cambios posibles en Ávila porque hemos venido justos. Sí, no, creo que ahí a, a salir algún, a salir algún, algún sub-16 de segundo año, creo. Ah, pues mira. Para qué? Bueno, mira, para acabar cogiendo más tablas. Sí, hombre. Pero es el más duro, el, más duro sí. el contacto y tal. Patea Burgos, patada alta. Ay, era muy difícil de recepcionar esa pelota. Ele. Iba dando muchas vueltas. El árbitro pita a Van de Rosas a favor de, de Burgos. Vamos a ver si en la melee los podemos plantar cara, que no salgan, que vaya bien. Era muy difícil. Tener, la verdad es que Burgos ha subido muy rápida la presión. Vamos a ver si podemos plantar cara. El árbitro corrige la distancia de, de la línea de Burgos respecto a la melé. Estaban un poquito cerquita. Ahí entramos. Yo lo en los segundos los sigo viendo un poco. Bueno, ahora no, no los hemos llevado. Abre Burgos a la izquierda. Buen placaje, transición. Le placan va al suelo. Cuidado a la izquierda, quieren gastar el lado, pegaditos a la banda. Buen placaje. Burgos ahora se lo piensa, abre hacia la derecha. Otra vez hacia la derecha. Hay que Placamos bien, pero nos cuesta un poco tirarlo al suelo. A lo mejor era conveniente tirarlos un poco más rápido, intentar buscar el robo. El árbitro pita van, bueno, Mele para Ávila. Bueno, bueno, la defensa. A ver, en defensa hemos estado un poco mejor, los placajes, la aunque posiciones. yo creo que habría que intentar tirarlos un pelín antes al suelo para intentar robar esas pelotas. Sí que es verdad que Burgos llegan muy rápido al apoyo, a, pero yo a creo que aún no... No disputamos prácticamente, la verdad que no, somos... no llegamos a tiempo. ¿eh? No, y, a tiempo. y se plantan muy bien, antes lo hemos sí. comentado, que, que llegan enseguida dos jugadores de, de Burgos y, y no se quedan ahí mirando, o sea, no, de verdad están en tensión esperando que los intenten hacer una contravierta para, para impedírselo. Ahí, Introduce... El golpe, el golpe, el golpe, claramente. Empujando antes de tiempo. Empuja a Burgos antes de tiempo la melea, antes de la introducción. Recordamos que el empuje de la melea solo se puede producir una vez que el balón está introducido. entonces el árbitro lo ha visto y pita golpe de castigo a favor de Ávila. Juega a la mano Ávila, muy valiente, para la pelota. Se va del primero, el segundo de placa. Bien defendido ahora Ávila. Es abierta, abre hacia la derecha. Buen placaje, está retrocediendo, hay que ir al suelo para no retroceder, Ávila sigue siendo de Ávila, bien protegida ahora, unos problemas para sacarlo, saca, patada, alta, buena patada larga, problema de Araburgo para recepcionar, podía eso, eh, sabán. Está por delante. Ha palmeado, pero el palmea ha hacia adelante, por lo tanto es mele para Ávila, más o menos en mitad del campo. Estamos viendo otro Ávila en este inicio de segunda parte, más asentado, mejor en ataque, ideas un poco más claras, en defensa también un poco mejor, los placajes son buenos, así que vamos a ver esta segunda parte qué tal, qué tal se da. Y que el juego al por ejemplo, yo creo que deben de seguir. ¿eh? El sí, el viento ahora les ha ayudado bastante. No, le... le pone nervioso el viento, sí. se le ha venido detrás y hay que aprovecharlo. Echarlo, Hace mucho pronto. aire, eso es. Introduce a Ávila a la Melet, buen talonaje. Está ahí, intentan avanzar. Cuidado que vuelve para atrás. Sale la pelota, abre. Entra, entra. entra un poquito parado, pero venga, Ávila la protege. Es de Ávila. Sí, creo que es de claro. Ávila. No, no, la ha robado Burgos. Ah, favor, un golpe de castigo. Se tiran en la melee para intentar ganarla y el árbitro lo ve y sanciona. Juegan otra vez a Ávila a la mano, muy valientes. Avanza. No estaba nadie, 10 efectivamente, pero bueno. Ahí está. Balón para Ávila que abra a su derecha. Entra, no hemos avanzado metros, pero es una fase más. Lo importante es ir sumando fases en el juego. Ah. Nuevo golpe de castigo. No, golpe de castigo sí, sí, a favor de Burgos se ha tirado Ávila, patada No hay nadie, cuidado buenísimo, eh, Y sale la pelota uh, Buenísima patada esta vez con el viento en contra ¿eh? Tienen buenos pateadores Burgos Vamos a ver qué tal se, se desempeña Ávila en la touch Que hemos estado teniendo problemas durante todo el partido A ver ahora, a ver, a ver si cambia Poquito, les han dado unas instrucciones. Burgos no. en el calentamiento hemos visto que practicaba mucho, lo que pasa que, claro, es a favor nuestro, pero ha practicado mucho los mall saliendo de Tours, lo que pasa que todavía no han tenido oportunidad de desarrollarlo en el partido. Vamos a ver, lo primero, si no la pescan y si la pescan, que no hagan mall, Pues son muy grandes, aunque bueno, en la sí. Mele los estamos conteniendo sí, bastante mall. bien. Si sí, hacen mall, yo creo que entran. Porque... ¡Salta Naviopao! ¡Oh! Oh, ¡Vaya jugada! Se han sacado el sombrero. De la eh, nuestro saldador casi nos saltó, luego el, el jugador de… La es una jugada tira. parecida a una que hacemos nosotros en señor, La palmea casi a, a, hacia su campo, pero muy poco, casi al primer levantador y la apertura se cola por el hueco y ensayo. Pero en la estamos teniendo muchos problemas. No sé qué pasa, creo que no tenemos un saltador claro, un saltador al que levantar y estamos levantando, probando con uno, con otro y nos está costando sí. mucho. Y siempre al mismo sitio. Sí. No hay cambios. Entonces el, Teníamos que pase, intentar sacar al 8, alguna, aunque, aunque, aunque la perdamos, pues, pero para pa, pa, pa despistar, claro. Espero que sea un pase directo, aunque sea el primer Claro. Se cae la pelota a través del ti, por favor, agárrensele a alguien esa pelota tal y como tiene la posición del balón que se vaya, que y patada oh, pues sí que es, sí que es buena conversión, qué buenas que buenas patadas están dando estos chicos de Burgos, tanto a palos como para el juego ha ¿eh? sido sí, una señora sí. patada y además de aquí es que hemos visto Peter ha quedado grabado Peter, dice nuestro técnico que sí con el aire sí, sí la verdad es que es fenomenal, ¿eh? Y desde aquí la perspectiva idónea. Parecía que se iba afuera, pero ha corregido. Sí, macho. El aire. Sí, sí. Y ahora está soplando en la dirección opuesta. <risa> Le volvemos a tener en contra. Lo hemos dicho y si lo decimos, se cumple. La climatología no es lo nuestro. Bueno, ahí sale Dieguito, que va a sacar está, del centro. Está, no va de lado. Da la alta, Diego, da la alta, que lleguemos. Ahora si la izquierda del... Ahí está, patada un poco alta, muy profunda bien, bien. Tienen problemas con el bote bien, sí. Ávila presiona, se va, se está yendo sí. Buen placaje, buenos placajes sí. ahora Venga ahí Ávila Defensa, un... hay sí. que defender, hay que defender Van a intentar buscar la patada Hay que dificultárselo Nos colocamos, rápido, Nos eh. colocamos. Ha pitado algo el gol árbitro, no sé es qué es pirata, Pistado, además, patear, ¿eh? Sí el tiene que, que estar atento. Bueno, creo que ha sido Tuch. no, no, mele, mele. Mele, mele vamos a bueno. ver qué tal. En la mele, fíjate, igual que en el juego estamos yendo de menos a más, en la mele creo que nos está costando más. No, está es touch, mejor. es touch. Ah, sí, Aquí tenemos a Adolfo sí, ejercitándose para quita. cuando vuelva el senior, aunque está fuerte como el hierro, se quiere poner todavía más fuerte. Sí. Siempre Tenemos que estar todos en plenas condiciones. Eso es, este año. ¡Oh, sí, ¡Eh, bien, Ávila, eh, roba eh, la pelota! Eh, sí, atasó, a la ¡Se tira, aseguramos! A ver, una, una... A ver. Intentamos, esta... sí, era eh, como una especie está de demol. Estamos haciendo unas picks ahí. De... Bueno. Sí, El no, de Ávila, sí, defendemos. Bien, muchos metros, muchos metros. A la izquierda. Vamos, ¿tú? hay que apoyar a ese jugador. Uy, la sorteada, pero ha sido buena. Perdemos ahí unos metros. No, Fuera. No, no, Será a favor de no, Burgos, no, no, la tenés, Tuch. Ha ah, pitado ventaja. Teníamos ventaja porque claro, por meter las está... tío me está enseñando que meter las manos en el rack. Me da la impresión. Hay que jugar limpio. Bueno, no es que no jueguen limpio, pero hay que no, ser legal en todo momento. Es, es difícil, es tentador. Sí, pues oh, el cabrón, ves el balón no, no, no, y te, ay Dios, ¿por qué no le puedo coger? Juegan a la mano otra vez, eh, sí, sí, sí. Hoy. Ya, verdad, control, eh. vamos, hay que defenderle, hay que ayudarle, hay que barrer esa abierta. Vale, vale, bien, bien, bien, ahí está, abrimos a la derecha, hasta sí, sí, sí. la banda, mucho mejorado, mucho mejorado, Ay, creo que ha sido fuera. Sí. Tenemos que abrir todo el campo, tenemos un campo muy grande. Esta vez. O eso, yo creo que eso, o como bien. antes, hacer muchas fases de, de pick pero, and go. Sí, bien, ¿eh? Y pim, pam, una y otra, y como decimos en el señor, esto es un yunque y hay que irle dando, y dando, y dando, hasta que se abra. ¿Para qué seris, sí, Peter? Tú como jugador del rack, ¿qué, qué opinas? Como poco jugador del rack. Bueno, tuviste ahí tu tiempo dorado, lo que pasa es que te retiraste en lo mejor. El año que viene vas a volver. Seguramente. ¡Seguramente! ¿Seguramente? ¡Tenemos notición en el carrusel! Peter, jugador franquicia, volverá a jugar. ¿En qué posición? ¿En talonador? No, te... Aquí competencia ¿tú? contra Adolfo. ¿Eh? A, a, a la línea de este. A mí no me importa que me la quite, yo quiero ser flanker. Ahí tenemos un tío con ambición. Con cabeza no mucho para ser flanker, pero bueno, con ambición sí. Bueno, vamos a la melee. Sí, vamos a la melee de Ávila. no está, a ver si lanzamos una buena jugada de línea. ¿eh? Eso ¿tú es. Tú escucha, no menos, no menos sí, ahí parte. no estamos abriendo en jugadas. Mucho. Bueno, no hemos metido ningún ensayo. Pero estamos jugando mejor, estamos plantando cara. Buen talonaje, sale la melea hacia la izquierda. ¡Uy! Placaje un pelín alto, pero venga, lo protegemos, protegemos la abierta. Señor. Estamos en ventaja porque no querían entrar por la puerta de la abierta. Llega Ávila, la defiende. Muy bien, Neguito. No nos tiremos. Cuidado con el contrarrack. Cuidado con el contrarrack, chicos. Hay que estar fuertes. Seguimos en, ventaja. Seguimos en ventaja. Muy buen placaje ahora de Burgos. Pero Ávila creo que no pierde la pelota. Eso es. Ávila la tiene. Abrimos hacia la derecha. Patada y va a salir. Uy. Bueno, era una idea. No era la mejor tal vez en esa posición. Pero bueno, teníamos ventaja y había que intentarlo. Era como se dice en el rugby jugar de gratis. Si sale bien y si no, volvemos al punto. Me imagino que volverán a la mano porque no quieren jugar a la touch No, está, está claro que a la mano. Además, creo que, que según está el partido puede estar muy bien jugar a la mano. Ávila la, la, las veces que lo está haciendo avanza metros. Hacer un, un par de grupillitos ahí para pujar de gordito. Eso es. ¿eh? Y vamos a ver, parece que hay, veo hueco hacia la derecha, podría ser una buena opción abrir, eso, es. ahí pasa hombre Bueno, no pasa nada, ha hecho una transición, sí, sí, sí. otro agrupeamiento, Burgos la está robando, hay que llegar un pelinata a los apoyos Ávila la saca hacia la derecha, nervios en el pase, la roba Burgos, avanza el jugador, por fin va al suelo el de Burgos, hay que replantearse otra vez la defensa, sale pega a la banda, se va el jugador de Burgos, se está yendo, se está yendo y, nada, y nada. va a llegar, va a muy llegar, bien. Muy bien. va a muy llegar, bien, muy bien. Va a no, llegar. bueno, bueno, no ha estado mal. Ah, ha habido buenas bien. intenciones. La mejor manera de defender es tener la pelota. Si sí, falla, es que no nos, nos cuesta un poco <risa> defender, <risa> pero bueno. 6, minutos y hemos tenido la 6-7 minutos y hemos estado mucho más a gusto, se les ve más frescos, tal. Eh, posesión, poco. La posesión es la mejor defensa Poco a poco hay que intentar ser más mm, Pasar más la pelota Si pero no lo vemos claro, no pasarla a tenerla, a Tener la posesión claro. porque Yo les veo muchas veces que nerviosos como quiero Pasar rápido porque quieres ensayar no claro. la, Tener la pelota no es malo y fases y tal. Bueno, pero este partido son para eso, para aprender claro. a tomar buenas decisiones, para, ver, para leer el partido. Es muy Todavía importante está. leer el partido, tomar buenas decisiones. De pues eh, aquí hay que pasar, aquí me la toque comer. Bueno, pero estamos viendo otro partido, ya no es como la primera parte. Sí, hemos estado 7-8 minutos con la posesión, preguntándoles sí. en su campo. Eso es. Eso. otra bueno, cosa, de aquí también cosas. podemos sacar una encuesta a los jugadores a ver qué opinan ellos de jugar con mascarilla. Uf, que uf. puede ser algo determinante para el año que viene. Sí, sí, creo que sí, y creo que a nosotros, yo por lo menos a mí, creo que me va a costar si al final a nos toca jugar con, ver, con más Horrores, ver, horrores, porque he salido a correr alguna vez con ella, y correr es un ejercicio continuo, aunque te vas cansando y tal, no es como aquí que haces un esfuerzo muy grande, luego para un poco, que creo que te asfixiarían más en el campo, sí, y corriendo me asfixiado un montón, pues no quiero pensar durante un partido de también hay que decir que en categoría sub-23 uh, eh, se está dando partidos que juegan sin mascarilla. Sí, sí, sí. Creando una nube, eh, por ejemplo el Silverstone El Salvador, haciendo una mención a un antiguo jugador de la cantera, a Kiko, eh, ellos juegan sin mascarilla. O, o sea, oh, ¡Qué bueno! ¡Vaya jugada! ¡Qué continuidad! Bueno, bueno, bueno, bueno. Ha sido una jugada bien bonita esta que... ¿Qué les piden para jugar sin mascarilla? Una PCR antes. Claro, les pedirán una PCR, me imagino, y un grupo burbuja. Tienen un médico del club y cada semana les hacen una prueba antes de jugar al partido. Sí, nosotros también. Nosotros, estos, todos los jugadores de Ávila, de Burgos y de Arroyo, nosotros también hemos hecho PCRs a todos los jugadores para cumplir la normativa COVID. Los balones se desinfectan. Vemos ahí, si Peter lo enfoca en el medio del campo, tenemos un cubo con alcohol para desinfectar los balones después de cada partido. Cuando sale fuera, también los intentamos desinfectar. También. Tenemos unos recorridos para la gente que está viéndolo en las gradas para que entre por un sitio, salga por otro. La verdad es que la organización se la ha currado de narices. Llevamos también el control, el, el la temperatura. La, eh, según entrada. El hidroalcohólico, salida, todo. Hay que rellenar una... ¿Cómo es? Una de... Un acta de diciendo, responsabilidad. Exacto, diciendo que no has mantenido ningún contacto con una persona que haya podido tener... ...síntomas de COVID... Ahí está Ávila defendiendo en el centro del campo... ...Burgos intenta montar un mall... ...el mall se cae... ...se convierte en abierta... ...Burgos le defiende muy bien... ...es que los jugadores que defienden la abierta de Burgos... ...lo hacen muy bien... ...buen placaje ahora... ...venga, vamos... ...buena transición de Burgos... ...llega Ávila... ...hay que intentar robarla... ...no se puede... ...venga, nos recolocamos en defensa... ...creo que a veces Ávila explica un poco, intentar robar la abierta, si ves que no se puede, que eso en el señor también nos sí, pasa, pasa, a mí por adelante, ejemplo, sí, claro. de que le intenta robar, ves que no puedes y lo sigues intentando, pues no, ves que no se puede, pues intenta recolocarte para ayudar a tus compañeros en defensa. Claro, claro. Ahí está Bulgo intentando hacer varias fases en ataque, abre hacia su derecha, muy fuerte, muy fuerte, muy fuerte. Muy fuerte pase y ensayo, bueno, pero ha habido momentos de buena defensa de Ávila esto muy bueno del rugby ha hecho la parte difícil y cuando vea que no podíamos ha cedido el balón a su compañero y que apaga el hotel eso es. no hay que ser en el rugby no hay que ser egoísta. lo importante es el equipo y lo importante es el resultado del equipo el tema es que los nuestros ya están un poco cansados la verdad sí, ya están, están bajando sí. un poco el es físico también se nota que que ellos tenían cambios Cosas que nosotros no, claro, meter dos jugadores nuevos y en contra de jugar 15 justo, pues claro. Pero bueno, es otro partido, con todo y eso es otro partido esta segunda parte. Y, y con todo se aprende, joder. Nosotros, sí. ¿Os acordáis cuando perdimos 100-0 o 1 98-0 contra no, Valencia. Con, no, y contra el Atlético de Madrid, Madrid también. De Madrid, Yo me acuerdo que ese partido fue duro, pero ya por la ganamos en casa. Ah, puede ser, sí, es sí, verdad. Sí, sí, sí, sí, sí. No pues bueno. ese partido fue duro porque veías que no podías Ay, hacer nada. La que casi lo van a meter el 98. O, o al revés, no me acuerdo. 98. Buena ¿no? patada ahora de Ávila. Muy buenísima. Muy buena patada de Ávila. Ahora que ahora vamos a la tuya. Que... Vamos a la tu, a ver qué tal la sacamos esta vez. Bueno, a ver qué tal la peleamos esta, esta vez. Sí, esta tiene que ser la buena. Esta que estamos a pico, esta te, te, te, te leo el ánimo y dice venga, en esta, esta. Esta la pescamos. Está la buena. Está la buena. Yo sigo diciendo que aunque sea para despistar, a lo mejor en esta no, porque ahí tienes que ir a todo. Pero en otra, una al 8, una al 8, ahí, venga, hay que intentarlo. Sí, sí. Hombre, ahora no beneficiaría que busquen. <risa> Vamos a ver qué hace Burgos en la Tour. Es que... Van a saltar al segundo, yo creo, claramente. No, no, no, van al primero, van al no creo que arriesguen mucho. Eh. Pero, ¿Saben sabes nuestro saltado Es que mira, no tenemos ni segundo saltado en la no, no, segunda. Este primero, primero. No tenemos nada más. Ah, pues saltan también al primero. Buena recepción. Buena presión de Ávila. Venga, sí. eh, hay que intentarlo. Estamos jugando, eh. Buen placaje. Ay, ese placaje le podíamos haber casi intentado robar. Ah, ah, ah, ventaja ah, para Burgos. Ah, avanzo, no, no, ventaja Avance, para Ávila. Av avanz. Vamos a la melee de introducción para Ávila, señores. Vamos a bueno, por ello. Posesión que al final. Cuando, la mejor cara que estamos dando los nuestros es cuando tenemos la posesión. Sí, sí, se nos, la da, se nos está dando mucho mejor ataca, Aunque no hayamos conseguido el ensayo, fíjate lo que es el rugby. Sí. Estamos desempeñándonos mejor en el ataque que en la defensa. Es. Aunque no hayamos conseguido un, un ensayo, pero atacando tenemos ideas, intentamos una cosa, otra. Mantenemos la pelota varias fases, no ha llegado el ensayo porque a lo mejor en los metros finales los nervios, pero está muy bien. Ah, y está bien que jueguen con posesión, que aprendan porque a ahí está, Ávila es talona sí, sí. Sale bien, sale el 8 bien. jugando Cuidado que te metes ahí Ha jugado bien, muy cerca de la, la, la, la, la mele, No le ha dado tiempo a avanzar sí, sí, la, tenemos, la, tenemos. la mantiene, la mantiene cuidado ahí eh. Ventaja para Ávila Placaje ahí, fuerte Como no la ha perdido Ávila Pues ha dicho, eh, cuidado Y casi bien Diego Bien entrado como un cuchillo Entra de pie, de Burgos normal que Ahí estamos, allí ahora fuerte, no avanzamos metros, pero es una fase más, lo importante es sumar fases. Arre, Ávil ahora está defendiendo mucho mejor las abiertas, hay que jugar juntitos, venga ese apoyo, eso es, apoyo fuerte, eso es. Jugador de Burgos se duele, ya se levanta, ay madre, estás parado en mal sitio, vamos, hay que ayudarle, hay que ayudarle a hacer un mol, ay, se le cae la pelota, la roba a Burgos. Yo lo que veo, por ejemplo, es este partido, que nos ganan por el físico, claramente, la potencia que tienen, la energía que tienen, pero no tanto por la técnica. Y en el anterior, por ejemplo, era esa presión tan constante, no tan, no son tan fuertes, pero esa presión, esa buena colocación, son otras formas de ver el rugby. Está atacando Ávila Yo veo muchísima potencia por parte de Mira, es, ¡Juegan eh, a la mano! Eso, eso, ¡Vamos! Yo creo que no están a diez, ¿eh? No está nadie, pero bueno, el árbitro considera que sí, no cae al suelo, por fin cae, Ávila la protege, hay que estar atento, para, hay que sacarla un pelín antes, Ávila, porque Burgos bien. está haciendo contra ram muy bien, Diego lo Siempre intenta, el... ¡uy! Está un poquito de, de placaje alto, ahí, cuidado con la pelota, que los jugadores sucesivos que barren la abierta la dan con los pies. Se tienen que recolocar rápido, porque ahora mismo… Ah, juegan bien. cerca, Amun, hay que ir al suelo, hay que ir al suelo antes de que nos pique injugable… Ah, no, estamos en el suelo. ¿eh? Estamos en el suelo. El balón para Ávila, bien. Entramos otra vez. Hay que apoyar a ese jugador. Un balón más, un balón más. No me veo. No me sí, veo. sí, el de Ávila, es de Ávila la va a sacar. La sacan. Hay que jugar en carrera. Hay que jugar en carrera. Hay que apoyarle. ven ahí. Uah, la ha robado. Volvemos atrás. Vamos a fuera de juego. Yo veo fuera de juego sí. De Jugador para... Yo creo que ahora ya hemos intentado dos veces jugar al pie rápido. Ahora tendríamos que intentar abrirla hasta el final. Hay hueco a la derecha si nos fijamos. Desde, está casi el último jugador está casi el último jugador pegado a, la, a los palos. Si abrimos hasta la banda puede llegar. Yo creo que va a ir el chico del pantalón blanco. Sí, yo creo que sí. Míralo, ahí está. Se les ve que hay que... En el rubio hay que ser inteligente. Hay que guardarle las intenciones. Sale fuerte, casi, casi, bien, guarda la pelota, hay que barrer esa abierta. El balón de Ávila, balón de Ávila, hay que abrir, hay que abrir, a un lado, a un lado hay que abrir. Hay que abrir, no al mismo siempre, no al mismo siempre. Y volvemos a la ventaja una vez más. Burgos nos está dando muchas oportunidades. Muchas oportunidades, hay que aprovecharlas. Venga, Ávila, hay que intentar, ya hemos intentado por el centro, ellos saben que vamos por el centro, pues es el momento de abrir a una banda, están muy pegaditos, hay ventaja en la banda. Sé sí, que la van a pasar el chico del pantalón blanco, que se le ve sí, lejos. Se le ve. ese chico de, de, de Salamanca es que hay que pasarla, o a lo mejor no es malo jugar con él, pero a la que le van a aplacar, que en vez le... de comérsela la pase, sí, ya la has el... agrupado en ti, pásala. Pero no, Fuera no. de juego otra vez. No, hay que sacar tarjeta o algo, señor árbitro. Esto se está yendo de madre, nos respetan, ya van cuatro o cinco veces seguidas. Nah, son chavales, aquí no hay tarjeta. Bueno, es verdad. No. Están bueno, aprendiendo, bueno. pero bueno. Están jugando sí, sí, como eh. unos seniors, pero aquí no hace falta tarjeta de nada, pero... Volvemos a intentarlo por el medio. Balón para Ávila, bien protegida esta hay abrir, vez. Hay que abrir, hay que abrir, hay que abrir. Hay que abrir a un lado, intentar un picango. No, cuidado bien. que ahora no podemos. Ávila defiende. Balón para Ávila creo que es... No, balón para Bulgor, la patada. No, hay que coger esa pelota rápido, cuidado con el bote. Ole. Bien, bien, hay que ayudar a ese. Hay que defender esa abierta, la cogen, siguen hacia adelante. Defender al segundo. No deja liberar, señor. Ah, pita retenido a favor de Burgos porque el jugador de Ávila no liberó la pelota. El señor árbitro considera que el jugador que estaba cogiendo la pelota está en buena posición. El jugador en el suelo no la suelta y entonces es retenido. Burgos patea. Desde aquí no sabemos muy bien a qué altura ha salido, aunque era difícil. Sí. Hemos tenido ahí esos golpes reiterativos, no los hemos sabido aprovechar bien. Las ganas, nos han podido las ganas. Es que sabíamos lo que iba a pasar. Desde aquí, desde la grada, lo estábamos viendo. Claro, y si lo vemos desde aquí, ¿cómo no lo van a ver ellos? Ellos ya lo sabían. Pero bueno. Hay que cambiar. Hay que tener decir, no, es nuestro chico más fuerte, ah, hay no. que ser más fuerte. Ah, Después, porque van a ir todos ya. a él. Vamos cada... a ver esta. Él, Vamos, esta TUS es de Ávila, esta TUS sí que hay que robarla. Estamos en el medio del campo justo, venga ahí. Venga, esta sí, esta sí. Palmea, hay que estar atenta ahí para robarla. Plácalo, plácalo. Muy bien. Bien placado, bien echado al suelo. Ávila la defiende. Cuidado con el contra es de Ávila, ver, es de Ávila. nuestro. Ah, golpe de castigo, no sabemos por qué. ¿no? Ya iba a decir lo que no debía. Eso iba a decir que ellos no nos lo han respetado, que no lo respetemos nosotros. El árbitro está dando gancha ahí, pues tampoco Pero, hay a mí que ser. No claro, ¿no? sí. Hay que placarle, hay que placarle, tirarle y se va. Después de cinco intentos de placaje, ¿sí? ¡ay, qué pena! Lo más interesante al final de esta estación parte ha sido como, como estamos jugando, estamos en una posición. Se ha metido tres ensayos, nada más. Sí, tres, parece que hay un lesionado por parte del equipo de Ávila. Ha sido, está haciendo mucho... Me... Mucha menos diferencia. Sí, está siendo más disputado. Y... En las fases de ataque de Ávila vemos buenas ideas, reiterativas, sí, pero buenas ideas, ideas claras. Sabemos lo que queremos hacer. Nos falta un poco eso, la toma de decisiones última, a lo mejor cambiarla. Pero claro, volvemos a lo de antes, que estamos hablando de aquí, con pulsaciones bajas desde eh, de cierta altura, que lo ves todo en panorámica, claro, habría el, que vernos dentro, que nosotros el, en el Señor también hemos pecado mucho el, el, de cabezonería, de por aquí, por aquí, por aquí. Más todavía. Más todavía. <risa> Entonces, pero bueno. Y, y, y bueno, y defender, defender no, no tenemos ni esa energía, no, no nada. Para, nada, nada. Este Incluso, lo que estamos hablando del partido de los sub-18 con el chaval de los pantalones blancos, nos pasa bastante en.. Sí, sí, sí, sí. Claro. Cuando, cuando cogemos nosotros mismos las pelotas, eh, sí. queremos intentar. Eso nos pasa, sí, nos, ah, en nos, caso no, este... el ansia. El ansia. En este caso pero es un deporte es de equipo. Y, y, Entonces... y, se le y le pasan a él. Yo sinceramente, pues amaga, ponle, porque crean que van a él. Y, claro, y se le o, a la o, la... o agrúpale a la derecha. Cualquier jugador puede ensayar. Y luego pasas a la izquierda. Y en pero, el rubio hay que si ser, no ser no muy pico. Tenemos un jugador de lombro, la, parece, la Sí, parece de... Es manca, sí, eres a la pero juega con la camiseta del bueno, rack. Esperemos, que no esperemos eso, que sea un simple golpe. Parece que va entero, o sea, que, sí, no, le, están sujetando. que le están apretando no sé un poquito si y eso, pero yo creo que puede ser solo golpe y ya está. Ahora le mirarán un poquito y a ver. Sí, gracias este es a la chica de la Cruz Roja. Eso es. Muchas gracias a la Cruz Roja por venirnos a ayudar siempre. Y bueno, va a sacar a Vila de centro, ya debe de quedar, según mis cuentas, poco de partido. A ver si podemos conseguir ese ensayo. Uy, que se nos va a <risa> Sí, <risa> salga con las rayas. Vamos a ver esa Vamos patada. Ver. Buena patada. Uy, buena, buena patada, Bota. Uy. Otra vez, a ver si la tour... Ahora la tour seguro que va a ir mejor, vamos chicos. Sí, la tenemos que pescar, pero después poner nervioso se les puede caer. Claro, es la... lo importante es jugar en su campo, es lo de siempre. Exacto. En tu campo los errores los pagas con ensayo. Eso, eso, en el eso, campo, puede... campo del rival los puede pagar a él, los puedes pagar tú, pero es mucho más difícil. Eso es. Una, una cosa muy importante en el rugby, no jugar en el campo contrario, aunque es. sea defendiendo, pero en el campo. Eso contrario. es. Lo raro en estos dos partidos es que de momento no han hecho ningún mall. Sí, en Burgos la ha estado practicando, sí, eh, sí, ya, sí, pero, no, pero no, no ha llegado a hacer ninguna. Bien robado Ávila ahora. Aquí está, van. A van de Ávila, introd Melee, introducción para Burgos, pero bueno, ahí estamos jugando cerquita de ellos. A ver si esta Melee se nos no da bien. Aunque salen defensa, en ataque. Claro, es ahí. Hay, hay errores. Hay que sí. jugar ahí. Cuando, cuanto más cerca estás de ensayo, se, se cometen más errores, tanto en ataque como en defensa. ¿Sabemos que es ahí? En... Eso es. Hay que buscar presión y, y estar ahí. En... Vamos a ver qué tal. Vemos que los jugadores de Ávila retrasan su posición, el ala y el zaguero, para sí. si dan patada, claro, para tenerlo cubierto. que Seguro que la buscan porque es lo que están buscando sí. en el partido, Encima bueno. sí, sí. Sí. Sí, sí. tienen buenos pateadores. Sí, eso, su, su apertura patea muy bien. Y introducen pelota, cuidado que se derrumba. No, repetimos, repetimos. Repetimos, ha derrumbado. Desde aquí parecía que primero Burgos, pero no no podemos verlo. El número 20 de Burgos se duele del hombro. Qué duras son las melés. Y cómo nos gusta Qué bonitas. <risa> Madre mía. repetimos otra vez. lo no, que te quejas cada vez que hay una melés. Eh, es que, hostia. Eh. Hay veces 20, me 20 melés, 30 melés. Bueno, pero 40 ya y del mes, caben. Vamos a agachar el culo a Ávila. Muy bien posiciona la, la de la Mele de Ávila. Vale, que... sale sale con el 8. Qué valientes. Bien, Le bien, placan. Vale, el jugada Venga, de Burgos. Sigue saliendo cerquita. Vamos, Le placan. Vamos bien. con él. Sí que creo que no. Ahora sí que busca la patada. Esta patada era bastante dividida, pero bueno. Sacan unos metrillos, está, está en mal posición para darla. A, sí. a ver qué tal esta vez. Debe de quedar poquito el árbitro. Mira el reloj. Sí, ¿Cómo anima José de verdad? ¿Para qué me ha José, por si no lo sabéis, es parte de nuestro equipo de rugby inclusivo del RIA. Así que alguien, quien quiera apuntarse, puede apuntarse tanto al equipo femenino como al masculino. Buena tuts, cogida por Ávila. Así hoy Santiago, siente la suerte, no es la suerte que se vaya para las tuts. Sí, para las tuts. Pero retenemos. Bueno, retenido. Bueno. No debe vale. Lo están intentando Están intentando ir con todas las ganas eh, nos, nos dicen por ahí Que está Kiko Nuestro ex jugador que se fue a jugar a Valladolid eh, Viendo el partido a través De YouTube Live y nada más decirle Que Kiko te echamos de menos Pero Kiko eres un paquete <risa> Lo de calentar banquillo Lo debe llevar muy bien Porque para no volver aquí Bueno Alegría, ¿eh? otra, otra touch para... Para buscaría, este caso creo diría, que sí. es Burgos. Veremos a ver qué pasa. En estas tuts me da la sensación de que siempre van a saltar en el primero. Sí, o, no, o, o, o, no estoy viendo un cambio de idea. La verdad no. es que es un, son partidos amistosos son para hacer probar. Pues, hay que probar sí. los movimientos más largos, los sí. cortos. No el... Buena intercepción ahí del sí, jugador el... del medio melee. Esto, además, al ser un amistoso, pues lo que hay tú que dices, probar, Carras, ¿verdad? hay que probar, hay que probar. Hay que estar tensión siempre, pero hay cosas que, si, no, si tú no lo pruebas nunca, nunca lo vas a hacer. Al final siempre vas a hacer lo mismo. Claro, algún cambio de saltador, algún sí. cambio de levantador, sacar y la noche como mueves, sí. mueves, el primero y vuelva el segundo. No sé, pero jugar un poquito, sí. Sí, vamos. Aunque sean cosas simples, pero... Y vamos a la melé. Introducción para... Introducción creo que para Burgos. Burgos o no para Ávila parece ser ya que va un jugador de Ávila a por la pelota hay un espectador vamos a la melee Introduce Ávila, buen talonaje, ¿Qué? sale. Buen pase hacia Diego, Diego pasa. ¡Ay! Gran placaje de Burgos y fallo en el pase, se la pelota. Burgos ya está jugando. Bueno, placaje. Gracias a ese espectador. Bueno, yo me voy a marchar y os voy a dejar aquí porque tengo cositas que hacer. Y ya más o menos, ya casi lo he visto los dos partidos. La verdad que me gusta mucho. ¿Quién es Peter, el que lo está viendo? Y ojalá... Veamos más rugby de todas las categorías en Ávila, es, Eso es lo importante. importante, eso es lo importante. Seguimos disfrutando y que pueda venir este público, mira, tenemos la grada. Y... Oye, ah, sí, ah, haz ah, un plano Peter de la grada, oye, pues, pues claro, ha venido más bastante. Foro con las nuevas... nuevas Restricciones ¿sí? de Covid. Claro. Ay. Joder, qué bien lo ha Lo acepto, pero podido de No, bueno. Y ya, final, final del partido. Final del partido. Muy bien gran jornada de rugby en Ávila, gran día para los chavales del sub-16, sub-18 y para la escuela. Y hasta aquí la retransmisión, espero que os haya gustado. Y sobre todo, eso, quedaros con la palabra de rugby, que el rugby es importante como deporte para enseñarnos valores de la vida y para que la gente mejore. Y sobre todo, quedaros con estas dos palabras, rugby Ávila. Eso es. Bueno, pues sin más nos despedimos. Un abrazo y hasta luego. A la Peter, ¿cuál hijo?